El de los Tigres del Licey, José Offerman, José, segunda victoria en, en esta final para el equipo de los Tigres del Licey, 5 y 1, luego del, del famoso no de aquel, el equipo del Licey es otro equipo. Sí, así, la ofensiva ha respondido de la manera que, que todos esperábamos que iba a pasar, ya que a los jugadores que tenemos ahí en el terreno de juego son jugadores que están impuestos a este tipo de eventos en estos momentos ellos están haciendo lo que esperábamos ¿no? en realidad de... dos buenas aperturas de tus primeros dos lanzadores Mitch Haskins y Yuniesky Maya que te han, per te han permitido descansar tu bullpen. sí así es ellos han ido a una buena distancia donde nos facilita no tener que usar tantos lanzadores del bullpen así que ah, eso es una gran ayuda ya que algunos de los muchachos del bullpen se había usado bastante y, y en estos momentos han podido descansar ¿Por qué no se ha visto tan dominante, el contrario, los leones del escogido, que fue un equipo que dominó la regular, dominó el round robin, sin embargo ahora en la final no se han visto nada dominantes. Ah, Eso, eso es parte de, de, del juego. eso No es mucha sorpresa de que un equipo juegue bien el torneo entero y a, a una final se caiga la ofensiva o la defensa. Eso es son parte del juego donde muchas veces le suceden a los equipos. Y ahora en estos momentos es lo que le está pasando a ellos, la ofensiva, el picheo, no ha respondido como ellos han el estado el año entero. José Antonio, regresar de, de una suspensión, meter de nuevo en el Gran Tigres del Licey y ahora en una final 2-0. Sí, es algo grandioso, es algo donde ah, recibiendo una segunda oportunidad y, y las cosas están marchando bien, ah, los muchachos están respondiendo bien que está estaba usando con ellos y, y eso es algo donde uh, nos satisface ya que están haciendo el trabajo como lo esperamos. Finalmente, José Mañana Mill Rogers es un lanzador diferente, tanto a Atkins como a Maya. ¿Cuál tú crees que debe ser el, el plan de trabajo de Desmín frente a una alineación como la del equipo del escondido? Bueno, no creo que él tenga que cambiar nada de lo que ha hecho en los últimos partidos. Si él picha como ha pichado los últimos 3-4 partidos, no tendremos pro, uh, problemas ya que él lo ha hecho excelentemente bien. Gracias José. Sí, gracias a ¿El qué? ¡El todo el Ven, ven, que antes de que se vaya a la fotica, ven, para somos con otro. Pero lo mucho es. No, no, no, no, no, no,